Por otra parte, quiero hacerme eco de la situación que se ha dado a conocer, donde un supuesto grupo ha golpeado de manera brutal a un adolescente de 17 años en mi comunidad de Villamella. Un grupo que tuvo que ver con lo que fue el fallecimiento del joven Jason Sánchez Acosta. Un video que ha estado circulando en todas las redes sociales durante este fin de semana. Se ve como una turba de jóvenes castigan de manera agrupar y brutal al joven Jason. Lo castigan no solamente con las manos, sino también con objetos, botellas y objetos punzantes, de manera que esto le pudo cegar la vida al joven Jason. Una supuesta confusión de que el joven Jason estaba implicado en un supuesto asalto, un robo. Una situación que hasta ahora se ve una nebulosa, que no se puede ver la luz de si esto será cierto o puede ser mentira. Desde mi parte, yo como ciudadano entiendo tal vez la indignación que tiene la población frente a los hechos de violencia que ocurren especialmente en nuestro municipio de Santo Domingo Norte. Pero no es menos cierto que cada ciudadano tiene derecho a ser escuchado y a ser visto su caso ante la justicia. Los ciudadanos nos sentimos dolidos por el hecho de delincuencia que ocurre cada día, pero no es posible que nosotros tengamos que actuar de forma tal sin permitirle a ningún ciudadano que pueda defenderse. Este hecho, nosotros pedimos a las autoridades, por favor, que sea investigado a profundidad. Porque la vida de cualquier ciudadano cuenta. Envuelto o no en un hecho delictivo, siendo cuestionado, no por un hecho de asalto. Este ciudadano debió preservársele la vida. Un joven de apenas 17 años de edad. La madre de Jason ahora, llosa, ahora llora totalmente dolida por lo que ha tenido que ver con la pérdida de su vástago. Pero, señores, entendemos que la población está indignada, pero no actuar de manera brutal sin permitirle a este jovencito Jason de apenas 17 años de edad que pueda ser presentado ante las autoridades, ante un juicio público contradictorio, y que sean los tribunales que determinen la vinculación o no con los hechos que se le estaban imputando en ese momento. Jóvenes, tal vez consumiendo bebidas alcohólicas, deciden actuar con la justicia en sus manos, y hoy hay una madre que llora el dolor de la pérdida de su hijo Jason. Entendemos nosotros que la población demanda justicia, pero también debe demandar el debido cuidado y el respeto por la vida de los ciudadanos, no actuar como que nosotros somos juez y parte para tomar la justicia en nuestras manos. De inmediato se da a conocer que ya los abogados y la madre del joven Jason estarán actuando en consecuencia con aquellos que le cegan la vida a su hijo, de manera muy lamentable. Vamos a escuchar parte de lo que dice la madre y el abogado del joven Jason ante este hecho que le ha cegado la vida a su vástago. Vamos a verlo. 17 años, mi bebé, que yo le digo mi bebé porque será mi niño más chiquito. Y yo le pido, por favor, que me hagan justicia, por favor. Que Claro, que paguen los culpables, que paguen, por favor, porque así yo recupero un chin de mi dolor, porque no lo voy a recuperar a él. Pero sí, que se me haga justicia. Por favor, le pido justicia. Una madre le pide justicia. Por favor, confío en todos ustedes que me ayuden. Y gracias por todo. Ay, ay, Dios. Ay, mi vida. Ay, mi vida. Que mi era un niño bueno, un niño que jugaba deporte, que hasta Puerto Rico fue con Kelvin Martínez. Mi es un niño lindo, mi niño es un niño que era muy obediente. Me lo traicionaron unos tigres de por ahí y yo estoy desesperada. ¿Qué le dicen a la policía? ¿Qué le dicen? Yo. Regresé de enterrarlo de, de mi pueblo que yo soy de Cotuí y yo regresé hoy y todavía estoy en investigación, no sé todavía ve lo que vamos a hacer, estoy esperando. ¿Se sabe cuáles son los responsables de ultimar a su hijo? Sí, sí, ellos se saben, dicen, yo, ellos ya tienen eh, su, como dicen, su expediente o no eh, la persona que las personas que están a cargo ya que saben porque yo no estaba pero sí quiero justicia por favor que soy una madre más de la que pierde su hijo soy una madre más yo siempre veo los videos de la madre que pierde sus hijos yo soy otra que perdí mi hijo lo perdí ay le pido justicia Reiterar nuestro pedimento a las autoridades, por favor, investigar y profundizar este hecho donde este joven Jason de 17 años ha perdido la vida por una turba que decidió actuar y tomar la justicia en sus manos, que no es correcto. Todo ciudadano tiene derecho a ser presentado ante las autoridades y ante un tribunal para un juicio que sea que determine si tiene que ver o no con los hechos que se le pueden imputar.